Yo me llamo Ángela María Sandoval, eh, soy enfermera auxiliar, yo inicialmente cuando empecé mi vida laboral fue después de tener mis dos hijos, entonces por ende yo quedé muy obesa, pero eso no me impedía para hacer mi labor, igual yo la desempeñé muy bien porque como mi escuela fue la cardiovascular, allá todo era rápido y muy bien hecho. En la clínica León 3 se trabajé cuatro como supernumeraria y tres como contratación civil. Igual, se trabajaba igual, mover pacientes, eh, cargarlos, acostarlos, todo ese proceso. Por tanta labor de hacer fuerza, yo tenía muchas hernias abdominales. Entonces, cada dos años o cada año me operaban una o dos, una o dos. Entonces, el doctor me iba a hacer una laparotomía, para Abrir todo el abdomen para poner una malla gigante, pero las hernias quedaban ahí. Pero él el revaluó el caso y dijo: No, yo no te voy a hacer un daño tan grande, tan joven. Yo te voy a mandar el bypass. Él me mandó el bypass, eh, rebajé 50 kilos, eh, pero mi vida jocosa, la oral decayó. Y igual lo hacía con mucho amor, pero. Aquella interés ya se había perdido mucho porque ya recayeron muchas cosas. Bueno, eso fue en el 2008. El 15 de enero del 2010, ese día la doctora me programaba para la abdominoplastia y ese día me decían el resultado de una biopsia del seno izquierdo. Siempre me he evaluado y me he preguntado ¿por qué un examen tan importante lo reclama el paciente? Porque el oncólogo no me, no me esperó y me lo decía con todo y su protocolo, con todo y su, su discreción. Yo reclamé el examen. Llegué al, allá a la, a la zona de cancerología y lo abrí. Yo estaba de uniforme. Yo lo abrí y decía positivo. En todo lado había un señor. Entonces, yo llorando, leyendo el examen y de uniforme. Y me dice el viejito, mi hijita la charo. Yo le dije, ojalá hubiera sido eso. Entonces yo llamé a la doctora y le dije que Abdominoplastia por ahora no se podía Eso fue toda una maratón Dos cirugías el mismo mes Una el 16 de abril Otra el 26 eh, Quimio no me hicieron Porque era una Un cáncer en, en primer grado Por decir algo Pero me hicieron 33 radioterapias Eso fue horrible porque uno Se quema toda la piel Casi que en segundo grado ya pasó ese proceso, antes me mandaron un medicamento que se llama tamoxifeno, que yo digo que es mortoxifeno, porque acabó con todo mi sistema de todo. Me acabó con el sistema circulatorio, el sistema reproductor, me creó una depresión. Entonces empezó la oncóloga a, a estudiar todo aquel caso. Me dijo que para erradicar el tamoxifeno tenía que hacerme una histerectomía porque me creó una hiperplasia endometrial. Me programaron el 28 de diciembre. Me operaron, ya salí bien, al otro día nos dieron de alta. Entonces me dice el doctor que me sacó los órganos y que los mandó a estudiar uno a uno. Bueno, yo esperé los 10 días, ya tenía la cita con la oncóloga y llevé los resultados. Cuando ella leyendo, la doctora María Elvira Arango del Instituto de Cancerología me dice, pero aquí falta el estudio del ovario derecho. Le dije, ay doctora, verdad, yo no me había dado cuenta. Mandé una nota especial y yo fui allá. Entonces la niña me dice, venga en tres días. En ese paseo duré dos meses, en ese paseo. Vengan dos días que entonces buscamos el, el órgano para darte la, la muestra. Iba yo casi día por medio. Entonces, niña, vengo por el resultado del ovario derecho. La doctora oncóloga mandó a pedir el estudio. Ah, no, espere, yo llamo al laboratorio de Bello a ver qué pasó. Eh, niña, que aquí está la señora. Ya me identificaban, Aquí está la señora del ovario. Entonces, que mira, que ya viene por el resultado. Ah, no, que venga dentro de tres días, que, que lo, lo están buscando. Entonces, yo personalmente llamé a Bello y me contesta Janet. Digo, Janet, yo soy la señora del ovario, Ángela María Sandoval. Ah, yo no sé, ese ovario, o se perdió, o lo votaron, o usted nació sin ovarios. Y yo, niña, yo nací sin ovarios, es que usted vive conmigo. Usted me ha hecho mis exámenes para que usted diga que yo vivo sin ovarios, que yo nací sin ovarios. Ah, yo no sé. Ven, llame dentro de en tres días. Entonces volví a llamar la niña de la clínica del Prado. Entonces, yo le dije, niña, ¿qué, entonces, ¿qué vamos a hacer? Usted ya volvió a llamar. Y le dijo estas palabras, eh, Janet, aquí está la señora del hogar. Yo les he dicho a ustedes que no voten los órganos hasta que no pase 8 o 15 días. Yo dije, ¿voten? ¿Qué es esto? Ese fue la alarma que prendió la llama. Entonces yo me puse las pilas. Entonces empecé, empecé a investigar. Cuando ninguna respuesta, me dieron un resultado, pero yo estaba segura que no era mío. O, o uno que piensa. Entonces yo puse, puse una acción de tutela. Bueno, falló a mi favor la tutela y no me convenció entonces yo apelé en esa apelación fue esta ¿Qué, ¿qué apelé? la clínica del Prado sí me respondió mandaron los órganos a otro laboratorio pero no me preguntaron dónde quería yo y fue el mismo estudio, tal cual para mi parecer tienen dos laboratorios uno en Bello y otro acá en Medellín porque fue el tal cual, no cambió nada la resonancia me la hicieron en, en Dinámica de la clinic, del Hospital La María, no quedé contenta porque dijeron no tiene ovarios ni útero, pero no estudiaron los otros órganos y me dijeron acá está escrito que solo se podía estudiar el ADN en un 10%, o sea que era imposible. Mi pregunta es si es un 10% por qué no lo estudiaron, así me dijeron son suyos. Yo esa mentira lo hubiera creído, está la hora que yo no estoy contenta y estoy esperando cualquier cosa contundente que me pase porque me quedó un dolor pélvico crónico, crónico y yo sé que fue de eso. En julio, el 11 de julio, me hicieron una laparoscopia, me liberaron los intestinos pegados de las mallas y yo le dije, doctor. De la clínica SOMA el doctor López le dije yo, doctor, si usted ve algo raro en la vejiga, en el recto o las partes adherenciales del útero, yo sé que es mi ovario que está por ahí pegado. O sea, esa era mi esperanza muy, muy lógicamente, pero yo tengo mi gran duda y yo sé que esos órganos no son míos. Ahora yo digo, si yo qué sé, si yo qué sé son tan atrevidos, ¿cómo será la pobre gente? De comida y él me picotea. Ella tiene un huevito. Salga de ahí, señorita. De tener, ah, tiene dos huevitos. Pero él es muy probable Este es un pichón que tuvieron. Yo digo, la resolución sobre las EPS salió el primero de julio Están peores Mira, me sacaron del hospital Pablo Tobón Donde tenía psicóloga, oncóloga Tenía rehabilitador, oncólogo Mi oncólogo Y médico general O sea, la EPS de Sura dijo No, esto está muy costoso Nos vamos para el Instituto de Cancerología Que es mortal Para mí es mortal Estaban la bolivariana con lo del bypass. Mi cirujano que me hizo el bypass, mi psicólogo psiquiatra y mi nutricionista. También les pareció muy costoso, saquémoslo de ahí. ¿Qué tuve que hacer? Llamar a, a la superintendencia de salud, porque desde marzo no me daban esas tres citas. Entonces me dieron las tres citas porque ya me hacía la superintendencia de salud. O si no, está en es la hora que estaba esperando donde me veía el cirujano el general de Valpaz, mi psiquiatra y mi nutricionista después de una cirugía tan, tan delicada. Todo eso recayó sobre mi, mi vida laboral. Yo empecé a laborar y yo parece que entraba a un campo de concentración. Yo decía yo no quiero trabajar más en salud O sea la salud me robó mi salud Que yo no quería saber nada de eso Nada, nada De la salud en Colombia Qué pesar ha recaído mucho Si no es que ha estado mal todo el sistema Siempre Yo digo que puede que sea la EPS Donde a uno le toque En la EPS Sura yo me voy palmacentro. En casa ya saben Usted se va para Fiambre, cobija y almohada y lleve todos los crucigramas que quiera para que se entretenga. Porque usted entra ya a la una de la tarde y sale a las seis. Entonces eso es mortal porque tiene que uno ir allá como a mendigar, un examen, un medicamento. Entonces pues para mí es, es pésimo, es pésimo. O sea, yo pago mi EPS y por ende tengo que pagar una tarjeta dorada para que en medio me atiendan bien y me den todo lo que yo necesito. Yo digo, la EPS Sura ha sido conmigo muy benevolente, me ha atendido lo que yo quiera. Si tuvieran un banco para prestar plata, yo creo que me la prestaban todo Pero son muy descuidados en el sitio donde te mando. Porque si yo, yo, yo tengo un cáncer y hay clínicas mejores, yo te mando allá. Pero no, como allá atienden 50 en un día, esos son los que me interesan, porque los costos. A mí me mandaron para la clínica del dolor, en el instituto cancerológico, cancerológico de allí de las, de la Guacatala. Allá es donde queda la sede, donde a mí me dio. El doctor me entró, me sentó. ¿Usted qué tiene? Pues yo le desenvolví todo mi rollo. ¿Sabe qué me contestó? Yo no creo que usted tenga todo eso. Yo para saber si usted tiene todo eso la debo mandar a donde la psicóloga. Yo quedé de uno. Ahora otra cosa. Necesitaba evaluación del, del psiquiatra. Yo tengo depresión suicida. ¿Por qué lo asumió así el psiquiatra? Porque yo llorando le dije, doctor, yo me quiero morir. Cuando yo llego a trabajar me provoca tirarme por esas ventanas. Pues, es un decir. Pero bueno, yo no sé ellos qué parte de, de la vida de uno miran que, que lo toman de esa forma. De marzo. ¿Sabe para cuándo me dieron la cita? El 29 de noviembre. O sea, si si fuera depresión suicida, yo ya me hubiera suicidado. Entonces a ellos no les importa la situación del paciente en el tiempo. En el tiempo, o sea, si esta no se ha matado, pues entonces esperemos que se mate o que venga la cita, o no. Bueno, en la parte laboral es difícil, porque si yo le decía, doctor, yo tengo un dolor... Ah, váyase para su EPS. O sea, siendo el doctor, lo mínimo que me podía decir, ven y yo te reviso a ver qué tenés y si paga ir allá a urgencias. No. Ah no, váyase para su EPS. Jefe, eh, tengo un problema, me voy por mis... Ah, no, Ángela, tiene que acabar el turno y después se va. Porque entonces, ¿con quién va a dejar los pacientes? Y las otras compañeras suyas, ¿cómo van a saber usted cómo lleva el día? Eso me pasó dos veces, yo dije hasta aquí nomás. Yo podía salir mal, mal a las 7 de la noche, pero no dejaba nada pendiente. Es como un, una carrera contra el reloj. Yo recibo turno, trabajo, lo tengo que entregar, pero te puede estar doliendo el pelo, pero a ellos no les importa, tenés que responder por lo que estás haciendo. En la tarde que en sombra se moría ...buenamente nos dimos el adiós, mi tristeza profunda... Uno cuando está trabajando tiene su sueldo mensual y sabe qué tiene que hacer. Yo ya llevo un año sobrevivir, porque en una casa, o sea, en esta casa vivimos cuatro personas, pero tuvimos un periodo de receso de trabajo que fue durísimo, pero aquí estamos sobrevivimos y todavía estamos sobreviviendo a mí me pensionaron por cinco cosas y todo el mundo me decía que no me la daba. porque con el cáncer de seno y tanta radioterapia yo perdí fuerza en este brazo yo no tengo fuerza por la artrosis bilateral yo necesito prótesis de ambas rodillas por la insuficiencia venosa me han hecho las dos safenectomías y baricectomía y por las 10 hernias abdominales que me han operado. O sea, el doctor en Bogotá me dijo, si tenés todo eso, contá con ella. O sea, tiene que llegar uno con la caja mortuoria, con el dictamen médico y ya uno exhumado para que le den la pensión. Ah, no, es que yo aquí les digo a todos, espere que se llegue la plata, aquí no me van a ver, yo me voy a dedicar a pasear hacer las cosas que yo quiero, a comprar lo que yo quiero, a darle al que yo quiera. Pues yo tengo muchas cosas proyectadas y le pido a Dios que se me realice. Porque, entre comillas, llevo un año encerrada. Entonces, me, creo que me lo merezco disfrutar. bien grande. Otra vez el dolor y los recuerdos. De nostalgia cenará mi corazón Las aves poblarán de trinos el lugar Y el cielo volcará su claridad Pero mi corazón en sombras vivirá Y el ala del dolor te llamará En vano el alma dirá la luna con voz velada la pena y habrá un silencio profundo y grave llorando en mi corazón